Estamos listos. Bueno. Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes para todos. Le damos gracias a Dios por este gran honor y este gran privilegio que nos permite compartir con todos ustedes de esta gran actividad, Yo, en esta hermosa tarde, bueno, acá en Santiago de Torú, un poco nublada, pero bueno, estamos con toda la energía, con todas las ganas para brindarle a ustedes lo mejor de lo mejor, de esta gran actividad, la mejor de las suertes, para todos y cada uno de los equipos que participan de esta cuarta actividad o cuarta jornada, o cuarta actividad ya, se puede decir, o jornada, como la quieran llamar, en estos dos días de esta gran actividad a nombre de la red colombiana de la robótica educativa, del robot, donde estamos hoy brindándole a ustedes lo mejor de lo mejor a nombre de, de Mark School, igual de TIE Robótica de Electro Equipos, de Hacerlo Colombia SAS y todas las que se han vinculado con esta actividad, le damos inicio a esta gran actividad, gracias y que gane el mejor Bueno, muy buenas tardes para todos, aquí contento de poder participar el día de hoy como jurado, los estaré acompañando Y bueno, espero que les vaya muy bien a cada uno de los participantes, a cada uno de los robots No se estresen, al contrario, disfruten este momento y para adelante Listo, listo, ya la mejoró Sí, ya, ya me pasé acá al computador para estar un poco más cómodo. Sí, ahí. Les, les quiero hacer propaganda de las, de las medallas de RoboYoung Ecuador. No sé si me alcanzan a ver ahí. Eh, bueno, muy contento de, de estar aquí, de ver el desempeño de cómo esos equipos han estado entrenando para el reto de Skill Drive. Esperemos ver, romper récords, que siempre es, es, es, es, es bueno ¿no? incentivar la competencia, no solo con los que están participando ahorita, sino a nivel de récords en otras competiciones de otros países, todo eso. Por eso, desearles la mejor suerte a todos los equipos y que ganen mejor. Para aquí estamos? Muchísimas gracias, Juan. Rapidito porque hoy el, el, bueno, primero que todo la batuta la tienen los, los jueces lógicamente aquí, papi, papi, papi Julio que nos está colaborando con toda la parte de la narración nuestras ceremonias. Y bueno, y los equipos que son los verdaderos protagonistas de esta competencia. Entonces, un gran saludo a todos. Eh, mucha suerte. Ya retomamos algunas pautas para que tuvieran en cuenta a los equipos que se les dijo que tenían que hacer algún cambio en el vaso o que tenían que hacer algún cambio en la pista. Esperamos que lo hagan porque para evitar sanciones o descalificaciones. Entonces, eh, un abrazo a todos. Muchísima suerte. Y bueno, muy importante... Aclarar algo, Juan, y es que lo más importante de este reto es que se diviertan y que la pasen bueno. Si no pasan bueno, no hicimos nada. Entonces, <risa> un abrazo a todos los equipos y mucha suerte. Así es, Eduardo. Bueno, entonces vamos a darle la palabra, a, perdón, la oportunidad a nuestro a nuestros amigos de Café Bot desde la ciudad de Bucaramanga. Oye, qué bien. Bueno, le damos la bienvenida a los amigos, a los hermanos de Bucaramanga, que también se une con nosotros. Qué bien. Muy buenas tardes. Bueno, qué bien. Nos presentamos y con ustedes está el equipo Café Hot. Café, oh, qué bien, qué energía. Eso me encanta, eso nos, en, nos gusta, que se sientan cómodos y sobre todo que la disfruten, porque a eso es lo que vinimos. A divertirnos un poco. Claro, sí señor, no es que, o sea, este es básicamente de disfrutarlo, de gozarlo, de divertirnos, de aprender. de aprender, de conocer y sobre todo de trabajar en equipo. Eso es lo más chévere de esto. Bueno, entonces ya saben, eh, que lo disfruten, lo esperamos aquí que ustedes, cada uno de ustedes pongan cada conocimiento al servicio de todos los que están participando en esta actividad gracias a la red colombiana de robótica educativa, que es la que organiza esta clase de actividades. Listo, sí, señor, muchas gracias. Listo, acá eh, se alcanzan a ver, ¿verdad? La pista. Sí, claro. La, la... No, así está bien, porque ya le se ve completa, me pareció... Bueno, ok, como usted lo ordene, usted sabe que ustedes son los que manejan perfectamente esta actividad y la verdad que lo más importante es que todos la disfruten como todos los queremos y como... Listo, el conte es un dos, tres. Sí, por favor, y sí, sí, sí, la sí. para arrancar. Ay, verdad, listo. Venga, ¿podemos, ¿podemos contar nosotros? Cuéntenlo, chicos, para que sea el mismo delay para todos, Juan. Listo. Sí. Listo. Listo. Yo estoy listo. listo. listo. Iniciamos en 3, 2, 1, Lego. Uy, ahí me salió. Ahora sí, estamos listos, preparados. Ya salió, Juan David. Tiempo. Ahí, ahí le vemos el tiempo. Sí, dan tiempo, el tiempo. Temporal y después miramos si hay alguna duda. Sí, señor, el tiempo. 14. Con... Yo tengo 15 segundos. Sí, señor, con... correcto. Eh, el de el Javier 15 el 14.5 14. cuál es el tiempo entonces que se va a homologar aquí 15 segundos 15 segundos Marcelo entonces sería 14 eh, pregunta ¿hay alguna duda? En el primero. Chicos, eh, Javier y, y Marcelo. Yo lo vi que se salió en dos. ¿En cuáles? Mm. Ahí estás mirando más o menos. El, sí. sí. Yo lo vi salir en el número 40. Listo. Entonces, revisión. Sí. En el 40 listo, y... entonces en este momento tenemos un temporalmente eh, 106 puntos, 206 temporal, dependiendo de la revisión del bar, ¿correcto? muy bien listo, Eduardo. listo entonces vamos a hacer revisión y vamos con el otro Juan. si quieres yo voy revisando yo les voy ayudando aquí correcto para ir aligerando un poco Entonces, para que sigamos con el siguiente, sí. jay vamos a ver, Jay -Z. Ahí está. Estamos, estamos, estamos. Okay. Ahí ya. Pero ya sí. Vamos a esperar. Bueno, se ve bien. Sí, señor, no tenemos... Ahora sí. Central un poco más. Se nos cuesta. Bueno, ahí para mí se, se ve un poco mejor. Sí, ahí mejoró, sí si se puede acercar un poquito mejor. Vamos, jueces, ordenen, vamos a esperar la salida, esto está emocionante. Tres, dos, uno, ya. Arrancó allí, veamos, buscando en la línea, dobla a la izquierda, nuevamente hace sus giros, eh, sale un poco, va a entrar de nuevo. Llevando el recorrido, interesante el tiempo. Vamos a ver, va a, a punto de finalizar su recorrido. Y llegó. Javier Garzón, su tiempo: 30-36. Javier Marcelo. Marcelo. 29 segundos. 29 segundos y Juan David. Sí, señor. 28 segundos. Entonces, tiempo oficial que se va a homologar? Esperamos la revisión de los jueces para a, a establecer se el... Trabajo un poco la, el video. Y no, no lo pude ver en ese momento. Bueno, entonces. Javier tiene duda, no, yo no bueno, lo, a ver eso, claro. Yo no lo vi salir, sí. Bueno. Necesita, entonces, entonces ustedes ustedes determinan si, si revisamos bar o no. Eh, ya les estoy mandando por el por el chat. Pero díganme de esta para poder enviar la anterior y seguir con esta, por favor, si es del caso. Si es del caso, así es. ¡28! Listo. Entonces, Qué un bien. momento, por favor, y les mando de esta, de la anterior, un segundo. Listo, Eduardo. Que tomemos, tomemos eh, de una vez determinaciones, jueces. Correcto. Muy buen trabajo de Eduardo, que le ha puesto el alma, el corazón a esta gran actividad y que, sin duda alguna, eh, en compañía de todos los que hacen parte de este equipo, pues lo felicitamos. Eh, 28 segundos para Jassi o Jesse y pues felicitaciones. El tiempo homologado aquí, eh, la verdad es que sentimos felices y contentos de esta gran actividad que se está desarrollando aquí en esta Hermosa tarde, aún mejorado un poco la temperatura, nuevamente se oscureció en nuestro municipio de Santiago de Tolú, pero bueno, se sigue aumentando la adrenalina con la presencia y la participación de muchos. Marcelo, oh, saludo cordial para Marcelo que también se une a nosotros y todas las personas que se están conectando en esta hermosa actividad. Bueno, aquí estamos, gracias a todas las a firmas que hicieron posible, como Maker School, TD, Robótica, igualmente Electroequipos, Hacerlos Colombia, SAS, también se une a esta gran actividad de la red colombiana de robótica educativa que organiza este gran evento en el día de hoy, agradecemos a don César Luis Rivera, quien es el que maneja todo lo que tiene que ver con estos efectos de la transmisión que estamos desarrollando para todos y cada una de las personas que participan, los grupos, las instituciones y el colectivo que se une a esta gran actividad en el día de hoy, la cuarta sección que estamos desarrollando en estos dos días. Eh, un, moment, un momento Juan para que no nos colguemos todavía todavía estamos determinando el primero terminemos eso por favor Vamos. esperando que don Eduardo nos dé bueno entonces preparamos como lo habíamos manifestado eh, en esta hermosa mañana cuando estuvimos en esa gran actividad desarrollada y continuamos acá en el día a nuestro gran amigo ahí que no está, Don Juan. Eh, eh, eh, igualmente acá en nuestro computador eh, nos tenemos que salir, a veces se nos presenta mucha dificultad y Juan me pueda enviar eh, nuevamente la, la información de las eh, los puestos de salida de cada uno de los equipos. O usted, como me lo hizo esta mañana también, al mismo tiempo, usted da el anuncio de los equipos y yo solamente me encargaría de hacer la narración respectiva. ¿Sí? ¿Le parece bien, Don Juan David? Sí, bueno, vamos a, a, a contactarnos aquí, eh, buscar en nuestra plataforma... Sí, bueno, eh, acá Wanda, eh, estoy verificando aquí en, en mi WhatsApp las posiciones de los eh, equipos. Sigue Arandú. Eh, Seguimos con Paraguay. Seguimos con Arandú. Ya, ya. Arandú, sí, señor. Aquí las, ya me están llegando. Listo, entonces. Aquí Juan, ya tenemos, ya hay decisión del primer, del primer robot, ¿correcto? 40 puntos es en, este, en, en esa esquina ahí. Bueno, eh, el segundo participante, qué, punto, eh, ¿qué tiempo tuvo para ponerle puntaje? 20, o, sea, ciento, o sea, 192, ¿correcto? Perfecto, 192 de puntaje. Ahora viene Eco Colegio Arandú, también, tercer lugar, que viene a continuación, vamos a ver cómo le va, ahí preparando todo para observar la participación de estas eh, eh, instituciones internacionales que también se unen a esta gran actividad robótica que estamos desarrollando y que obviamente es un gran honor para mí decirles muchas gracias a todos por estar allí participando de esta actividad. Tenemos. Pero... Guillermo. Eh, Eduardo me sacaron del teléfono. Vuelvan a entrar. Vuelvan a entrar, pidan acceso. Bueno. ¿No? Bueno, Arandú eh, se está preparando. Mientras que ustedes se preparen, yo les invito a que sigan participando, sigan haciendo patria a través de estas organizaciones de la robótica y que lo más importante es que sigan disfrutando y que, y que como lo han expresado muchos de los docentes, de los profesores, manejar e eh, insistir en la capacitación a, a los infantes, que es el presente, el futuro del mundo en esto de la robótica. Qué bien, cómo nos encanta, cómo nos alegra saber de que ustedes participan y que lo hacen de una manera espontánea y que obviamente es el principio del desarrollo de la sociedad cuando tenemos sociedades con unas mentes trabajadoras de estos grandes científicos que elaboran esta clase de, de proyectos de la robótica y que como siempre es un placer inmenso decirle a ustedes continúen en esta actividad. Luis, quiero, quiero hacer aquí un paréntesis, Bea. a los equipos que me están escribiendo por interno. Chicos, primero sí. que todo, yo no estoy juez, yo estoy asistiendo a los jueces. Número dos, la decisión de los jueces es inapelable podemos estar o no estar de acuerdo con ella están en todo su derecho o la decisión de los jueces es inapelable nosotros cuando revisamos bar internamente hacemos una revisión de varios frames hacemos incluso cuadro por cuadro y eso es lo que se comparte y los jueces son los que determinan si sale o no sale el vaso punto si los jueces determinaron que eso es, ya esa es la decisión final. Quiero que eso quede muy claro y por favor se les dejó muy claro que así como ustedes no pueden pedir que se revise el VAR, también la decisión del VAR es inapelable, eso está en el reglamento muchachos, entonces para que eso quede muy claro, pueden estar o no estar en acuerdo con, en, en, de acuerdo con ella, eso es muy válido, pero en el reglamento está clara esa, esa, esa parte. Entonces, para que quede muy claro y nos evitemos malentendidos e inconvenientes. Muchas gracias. Bueno, así ya ustedes lo acaban de dar por parte de Eduardo esta aclaración, que es importante tenerla muy en cuenta. Bueno, ya está listo, Arandú. Ya. Bueno, solamente esperemos... La orden para darle inicio a su presentación. 3, 2, 1, ya. Ahí salió. Yo no estoy, estoy viendo. No estoy viendo cámara. Ah, ya. Se están en la cámara de Alejandra. Ah, ya salió. Alejandra sí, pero ya salió. Paras, por favor, que muy claramente ya salió. Eh. Bueno, entonces Alejandra, en la cámara de Alejandra. En, en el B es, es 20. Salió. Ah, en el, en el D, en el D. Sí, sí, sí, en el primer cuadrante. Sí, señor, en el primer cuadrante. Así es. Uh -huh. El primer cuadrante, pues, allí lo observamos. Vamos a intentar eh, que nos aparezcan de nuevo las imágenes que nos están suministrando. Recordemos que los jueces están a cargo de Javier Garzón, de Colombia, Marcelo, de Ecuador, y Juan David también como tercer juez, y que también está haciendo... Un trabajo interesante, importante, en, la, en lo que tiene que ver con la coordinación de esta gran actividad que estamos desarrollando en el día de hoy en Roboyán que pues estamos disfrutando con todos y cada uno, pues, que pues están preparándose los equipos que faltan por su participación. Listo, ¿quién sigue Papi, Papi Julio? Bueno, ya terminó, eh, nos preparamos con la eh, institución educativa eh, Luis Patrón Rosano, que viene con S.P.E.I. Eh, S.P.E.I. viene a continuación, el cuarto de los participantes. Prevenimos a, también a la institución educativa Luis Patrón con Veloz. Con lo, a continuación, S.P.E.I. lo invitamos para que nos muestre todo lo que han preparado y todo lo que han desarrollado el local, pues para mí, de acá de Santiago de Perú, mi institución, con mucho orgullo y mucho honor, he egresado en 1994 como bachiller, bachiller eh, académico de esa institución, en compañía de un gran amigo que hace parte también de esta agremiación de la robótica, como Ángel Segundo, eh, nuestro gran amigo Ángel Segundo Hernández afortunadamente me siento orgulloso y felicitaciones al profesor Ángel que ha estado con esta iniciativa de la robótica, le deseamos la mejor de la suerte a la institución educativa Luis Patrón Rosano, como decimos acá en Tolú, el alma máter de los torudeños. Vamos a ver, esperamos eh, que nos muestren... El robot el, el robot de Speed de la institución educativa Luis Patrón Rosano. El robot Speed. El profe ahí vemos. Ahí? El robot Speed. Ahí vemos ya organizando y cuadrando todo. La mejor de la suerte para la institución educativa Luis Patrón Rosano. De Santiago de Tolú cuadrando cámara allí vemos la pista eh, CISA eh, eh, forma casi de M alargada sí. pues se está desarrollando ahí Uno. profesor dos, Ángel y tres. segundo, ya viene listo, salió No alcanzo a visualizar. Bueno, ya lo aquí. Sí, los jurados también. Ah, ya, ahora sí. Tenemos sí. haciendo Muy importante pedirle a todos que estén listos, porfa, para que no nos hagan esperar mucho los equipos que siguen. Siguen los, todos los de Luis Patrón, entonces para que estén ahí listos, porfa. Correcto, así es Eduardo. Es importante tenerlo en cuenta. Les recuerdo que después de Speak de, de, viene Veloz, también de la institución educativa Luis Partido Rosano. Eh, eh, posteriormente pues, vendrá Lúparo Fátima. ser pues eso. Eh, 10 puntos de de cuadrante de desaporte. Bueno, ¿qué qué? vamos a ver que califica a los jueces. Están a cargo de observar todo lo desarrollado aquí. Seguimos con el robot veloz. El veloz. Ahí está paro. Ya, ya, Speed sí, puede parar, muchachos. Speed, cuando en el momento que sí, se sí. sale el vaso, ya, ya paran. Bueno, es Speed, ya es paras. Speed, regalas el robot ya. y va al siguiente robot, por favor. Ángel, ¿nos puedes colaborar, obliga. por favor? Bueno, sale del de, de recorrido, obviamente. De que el, ya... Chicos de robot Speed, en el momento en que se sale el vaso, el tiempo para. Entonces, por favor, paran la ronda para poder continuar con el siguiente robot. Parece que no tienen monitor, con Eduardo, porque como que no escucha. Entonces, a Luis Patrón Rosano también le corresponde con Veloz en esta próxima. Vamos a ver. Viene una serie interesante de Luis Patrón eh, Rosano con sus respectivas sedes, sede Fátima y Manuel González Ángel, la no de Profe Ángel, ¿será que puso en silencio? Pa Parece que no tiene monitor eh, y eso sí es eh, bastante complejo para los, eh, todos los que estamos participando. Entonces es importante... Eh, ver al profesor Ángel, ojalá si nos escuchara no sé si por el interno ustedes se lo logran comunicar con él, parece que ahora sí posteriormente de la serie del Núparo que tiene aproximadamente su participación eh, sede principal de la institución educativa Luis Patrón Rosano eh, también con sus sedes alternas, Fátima y Manuel González con la cual está participando. Bueno, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Cuando, sí. cuando, ¿Vas a hacer una cosa? satémonos a, a Chimuelo, a Polirobots, porque mientras ellos ahí siguen solucionando el tema listo. Me, mira, Juan, vamos a hacer lo siguiente: eh, saca a, a la cámara de, de, de que está en este momento, saca la porfa mientras que ellos se vuelven a meter y seguimos con el siguiente club que es polirrobot listo entonces sácalos por favor eso ya cuando ellos se vuelvan a meter les damos para que se vuelvan a meter y vamos entonces con a chimuelo sí chimuelo de polirrobot viene a continuación en esta actividad prevenimos a bolito y eh, continuado con esta actividad de la robótica aquí PoliRobot presente listos. correcto PoliRobot ahí está con Chimuelo vamos a ver eh, su participación que sí es de gran importancia para nosotros y que obviamente podamos seguir observando cada una de las participaciones en esta actividad. ¿Chimuelo es la cámara de John Freddy? Eh, afirmativo, sí señor. Parece que sí, la de John Freddy ahí está. Vemos a Chimuelo. Sé que dicen los jueces en torno a, a si alcanzan a observar la pista completa. Sí, ahí yo la alcanzo a ver bien. Bueno, correcto. Sí, ahí no al participante, si nos podría ayudar quitando el bloqueo de rotación del celular para que se vea en... eso, muy bien. Ahí se ve súper mejor. Sí, Correcto. Ahí se, ahí se alcanza a visualizar. Y es que una sugerencia que ha hecho Eduardo y es que utilicen las cámaras de manera vertical. O sí, mejor, horizontal. Es que uno horizontal, toca, sí. Toca uno hacerle la, la, el enfoque primero al frente y después sí bajarla para que, lo tome, para que lo tome bien. Bueno, entonces, esa sugerencia hay que tenerla en cuenta para que se pueda enfocar toda la pista y así ¿Qué? podamos apreciar todos los que estamos observando. Poli Robot con chimuelo que viene a continuación. Entonces, solamente esperar eh, la orden de salida. Uno, dos, Uy, salió. tres. Salió con Quimuelo en ese recorrido. Bastante rapidito, vamos a ver. Solamente los jueves Son los que dictamina el recorrido que pueden estar haciendo. En esta gran actividad, ya dobló la segunda curva viene para la parte final, así culminar su parte eh, final y así eh, tomarle el, el tiempo necesario para poderle observar aquí. pasamos a apreciar Pero, la parte Primero el tiempo y luego determinan si hay revisión. Sí, este, terminó el tiempo. Sí, porque la parte final no, no alcanzamos a, 31, a visualizar bien. 31 segundos, Javier. Javier, Javier, 32 segundos. 32 a ver, eh, Marcelo. 32 segundos. Yo tengo 30. 32. 33 segundos. 33 segundos. 31. Juan David, bueno, qué bien. Entonces, el tiempo... Bueno. Prim Primero sí, me dicen sí. el tiempo y luego las dudas. Entonces, ¿cuál quedó el tiempo, Juan? 31. Listo. 31. Ahora, ¿hay, hay, ¿hay revisión en algún cuadrante? ¿Tienen dudas? Ahí, ahí en dudas? el 80, yo yo en el 80 tengo dudas. Listo. Yo también tengo dudas. Listo, Javier. Yo tengo duda en el 100. Listo. Entonces. Vamos a hacer, seguimos con el siguiente, dejamos el, eh, temporalmente serían 159, eh, perdón, 189 puntos eh, pendiente de revisión de bar. ¿Listo? ¿Correcto, correcto. jueces? Sí, ¿Jueces? Correcto. Sí, señor. Sí, Listo. Entonces voy, voy revisando mientras que se alista el siguiente equipo que es... Eh, Bonito, Vamos con Science con botot, bo, eh, Botito. Sí. Botito, Botito, es Botito. Bueno, Botito. Bien, a continuación. Vamos a ver a Botito. Eh, Apreciemos la cámara. Viene a continuación Revenimos a Yubarta Box eh, Pues solo es lo que Viene a continuación pues, pues estamos aquí en esta Gran actividad Esperando que aparezca eh, La pista De Botito Allí Botito del equipo Cien, bo cien Box Así es Robot eh, botito Esperemos Botito. Science Bot para que se presente. ¿ScienceBot? Science Bot? Allí. Robot ¿Dónde? Hola. Ajá, sí, sí, señores, de Science Bot. ¿Sci Box? ahí está. ¿Para que veces, Science es... Bot? El equipo Science, science Bot. Bot. Sí. Science Bot. Science Bot. Ah, ok. Entonces, eh, estamos muy gringos, estamos muy gringos, papi Julio. Sí, no, no, no, no, usted está muy gringo, claro. Es que todavía nos falta mucho para llegar allá. Solamente estudiar y estudiar, <risa> no está de más. <risa> así es, así Eduardo. Entonces, esperemos eh, que se ubique toda la cobertura de la cámara y podamos eh, inicio a su participación en esta gran actividad en el día de hoy. Y lo más importante es que yo me identifico con muchos de estos robots que le ponen nombres más netamente nuestro, nuestros, que se identifica con algo nuestro. No es que no queremos decir que no lo podemos utilizar en inglés, nada por el estilo, sino eh, a mí me parece que entre más originales seamos, es mucho mejor. Lo que pasa es que a veces el idioma inglés es un idioma universal y obviamente para que muchas se le puedan adaptar, pero si le ponemos nombres más auténticos, más autóctonos de nuestro, es mucho mejor. Considero yo con el respeto que se merecen eh, cada uno de, de, de estos eh, eh, científicos que hacen esta clase de aparaticos para brindarle a todos los participantes en la gran actividad de la robótica y que estamos aquí transmitiendo a, para todos ustedes. ¿Ya compartieron una un cámara? ¿ScienceBot? Sí, no se ve la cámara. Sí, ahí sí sí, ya, ya, ahora sí, ahora sí la veo. ¿Me avisan si ¿Sí la ves, Eduardo? De... La... No, no, sí. Yo considero que tiene que rodarla más un poco hacia la derecha para que se alcance a, la... a visualizar todo. ¿O, o supongo bien. que debe regresa... ¿Sí? sí. Bueno. Está bien, sí. Aquí lo más importante es que lo vean ustedes los jueces, que son los que van a, a calificar el, el tiempo del recorrido. Yo creo que es lo más importante. ¿eh? Bueno. Listo, jueces. A la, cuando ustedes den el ok. Ok, listo. Yo estoy listo. Pues no. Recuerden que el equipo es el que nos da el conteo para dar inicio. Ok. Correcto. Uno, dos, tres. Listo, arrancó. Allí, haciendo el impulso necesario, de robó, cubriendo la línea, a ampliar allí ...pues se me perdió la imagen aquí... ...pero bueno... ...ustedes los jueces que están observando... Eh, ...es el, la idea... ...ya yendo... Listo, pero... a, ...a la curva... ...para ya enrutarse... ...en la parte final... ...de este recorrido... ...en esta pista... ...donde... Que se está haciendo la presentación ahí va siendo recorrido ayudando para impulsar el vaso cada postre es el que le da el puntaje necesario de acuerdo al tiempo ahí va haciendo el impulso este robot vaya que bien Vamos, ya va quedando casi a la parte final De este recorrido y pues no. acaba de finalizar. No. Tiempo. Tiempo, Javier. Uno, un minuto diecinueve segundos. Vamos, wow, muy bien. Un minuto diecinueve. Eh, sí, señor, así es. Así es. Los eh, viene. Marcelo. Es? Marcelo. Yo tengo un tiempo de un minuto con dieciocho segundos. Y yo, 1,19. Entonces uno sería 1,19. Bueno. Entonces sería 41 uno de sobra, sería 100, 141 puntaje eh, por ahora, ¿correcto? Sí, señor, así es. Eh, jueces, ¿hay alguna duda en algún cuadrante? No, de mi parte. Ahí está. Javier. No, no tengo dudas. No, la ejecución, David, la ejecución fue buena. Listo. Continúa. Bueno, viene a continuación, eh, viene ahora el Team Robot del Pacífico, aquí con Duplex. Eh, un momento, papi y Julio, que, que van a, vamos, hay, hay que dar información sobre el Robot Simuelo. Juan ajá, cuéntame interesante sí, revisando, revisando el bar desafortunadamente nuestro amigo Chi murió <ríe> era un chiste ¿Sí? tiene que reírse <ríe> No, no, no, no me gustó el chiste, <ríe> porque cuando se habla de muerto, no, no, esa no, no desafortunadamente me se salió, se salió justamente eh, haciendo el giro, entonces desafortunadamente obtuvo un puntaje de 80 puntos. Entonces, bueno, hay, 80 hay la punto. Punto. cuando diría que chimuelo chimuele, o sea, ahí sí, chimuelo, el, el chimuelo se quedó cortico. Se quedó corto, Chimuelo, desafortunadamente, su participación. Bueno, eh, ahora sí. Nos vamos Eduardo, con el 10 de participación. me, me participa. confirmas, confirma, el de Bolito fue ciento O 141. 141. Le sobraron 41 segundos. Qué uh -huh. okay, bien. Bueno, tenemos. Bueno, ahora viene yubarta. la zona del Pacífico, ¿no? Yubarta. Yubarta Box. Vamos a ver. El Pacífico también presente en esta actividad de la robótica. Vamos a esperar a que nos ubiquen en la cámara. Don Wilmer. Córdoba se unió también a esta transmisión que bueno mucha gente está conectándose eso es algo que nos agrada, nos encanta saber de la ubicación de cada uno Wilmer, de la, de, la orientación de la cámara, por favor Wilmer que quede horizontal Don Wilmer, ahí esperamos estamos listos Pueden tratar Voy de poner la cámara en orientación eh, horizontal, que es que la tenemos vertical, recuerden, enfocan hacia arriba como si estuvieran así, enfocando una persona y vuelven y la bajan. Sí, les recomiendo es. que quiten rotación automática para que quede mejor. Sí, por favor. Así es. Ahora sí allí cómo la alcanzan a ver ustedes igual vertical sí sí sigue vertical. bueno bueno vamos así creo para, para no quitar mucho tiempo muchas sí. así es a la cuenta del equipo ya está todo correcto a la cuenta sí. del equipo bueno entonces este, a, a la U. Un... ahí está un demasiado. momento ya Espero un momento ya, unos fallos acá. Vamos en uno, dos, tres. Ya arrancó. Uh. Allí haciendo zigzagueando para entrar el vaso a la línea, el recorrido. Allí dobla por la izquierda. Se dirige... A otra de los círculos dobla a la izquierda de nuevo busca el punto apoyo eh, de manera silsagiante ahí estaba Javier Alberto Carrillo, saludo para él estaba conectado con nosotros y todas las personas que lo hacen ahí llegó Listo. vamos a ver el, el, el, el, el, el momento, un, no quites cámara ahí, devuélvete, devuélvete devuélvete Wélver. Devuelve, Wilmer. Wilmer, ¿puedes tirar el robot hacia atrás? Devuelve, Tira el robot hacia atrás, como si te estuvieras retrocediendo. ¿Sí? Dale para atrás, dale para atrás. Tira el robot para atrás como si te estuvieras retrocediendo. Sí, hacia, ¿Hacia atrás? El robot. Sí, el robot, Como dale para atrás, como si estuvieras retrocediendo el robot. Ahí está amarrado. Ah, Está, está, está, está sujeto. el vaso no. Entonces... Déjame el robot, ponlo, ponlo como lo tenías, pon el vaso como lo tenías, lo vas a tirar para adelante y luego para atrás el robot con el control por favor, ahora para atrás atrás, es que no, no, no tiene no tiene juego el vaso, está el, la pieza de la imprimieron en 3D. Sí, está, está, está sujeto. No, no, no es válido. No hay movimiento libre del vaso, muchachos. Eso está en el reglamento. Bueno, ¿qué dictamina los jueces? Eduardo. Eh, no sé, los jueces determinan, Juan. Yo propondría que ronda, Lula. Y... Acuerdo. Bueno, y, y ronda nula. Y concuerdo. Javier y Marcelo. Al ronda nula? chicos, vea. Chicos, vea, les voy a, les voy a leer un, un, un apartado que está en el reglamento para que eso quede muy claro. Si me dan un momento y se lo leo con mucho Correcto. cariño. Y les damos dos minutos para que hagan ajustes para el siguiente robot, para que no les pase lo mismo. Eso es, con todo el respeto, no lectura del reglamento, porque eso en el reglamento está. Listo. Eh, les leemos. Listo. Dice, el robot debe empujar el objeto en ningún momento se puede sujetar con pinzas u otro elemento que restrinja el movimiento del objeto a guiar. Si tú te tiras para atrás y el vaso se va contigo, estás restringiendo el movimiento del objeto. No hay forma de que el objeto esté libre. ¿Está clara esa parte? ¿El equipo que acaba de pasar? Sí, sí. Claro. Listo. Y dice, se aclara que estos requisitos son de obligatorio cumplimiento... Esa es la regla 5F Para poder empezar a participar En caso de competir sin cumplirlos Se anulará la ronda O incluso se podrá descalificar el equipo En este caso los jueces han dado ronda nula ¿Estamos claros? Sí, claro Ok ¿Listo? Entonces les damos un minuto Para hacer ajustes al siguiente robot Para que no nos pase lo mismo Muchachos Bueno, bueno Muy buena declaración Eduardo muy buena la aclaración, es importante tenerla en cuenta. Y ahí está el reglamento en la mano, para que no para que todas las cosas queden totalmente claras, más claras y transparentes como el agua. Es importante que lo tengan en cuenta para que se eviten esa serie de inconvenientes como la que pasó recientemente. Entonces, un minutico solamente para que hagan los ajustes respectivos y pues nos vamos con... El siguiente eh, grupo, bueno, de parte también del Pacífico, con Morphly, eh, que viene pues, a control... eh, ¿Qué tal les parece, eh, jueces, si pasamos a X-Ray Team y, luego volvemos, eh, y de luego volvemos con los de Luparo y terminamos con el otro robot de Team Robotics? ¿Les parece bien? Ah, Team Robotics, bueno. Sí, me parece bien. Me parece perfecto. Sí, entonces, ya estamos eh, aquí. Vamos F a probar alguna vez el otro para que vean que no, no tiene nada. ¿Seguros? Bueno, sí, yo listo. que sí. ahí está. Listo. Mira, ahí está el paso. Bueno, bueno ah, vamos a hacer la misma prueba. Con el, con el robot, tíralo hacia atrás. Sí, mira, Eso, mira, mira, mira la diferencia. Mira la diferencia con respecto al otro robot. ¿Listo? Dale. Entonces, pónganlo en posición y pueden arrancar Eduardo, disculpa, sino que pues a la hora de la impresión fue que se comió un poquito, por pues igual se asume, el, se asume lo, lo que pase, ¿listo? Pero fue más que todo un tema Listo. de impresión, si miras, la sí, pues, son es, las es muy válido, pero por eso es que es importante uno ajustar ahí al reglamento, porque eso es, esa parte está clara. Y ustedes Listo, que han participado o sea, antes lo deben tener muy claro, antes, chicos. Como, Listo. Como, como te digo, asumimos y conocemos el, el reglamento solamente porque Listo. Esta, esta pinza roja le pasó súper normal. Se asume. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, en posición, por favor, chicos. Ya vamos. Doffli, machín. Bueno, vamos a ver. Bien a continuación con. El robot Ahí vamos en el Team 3, sí, aquí estamos. Entonces vamos ahí. en 3 2 1. Ahí viene. ¿La El Team Robotic del Pacífico haciendo su recorrido ahí en la línea de manera zigzagante. Pero bueno, ahí lo más importante es llevar el vaso en la línea, que es en la zona de pista para pues es, cumplir este, para este mí, recorrido para mí, para mí ya salió el cuadrante B o sea en 30 puntos para Marcelo mí, y, no y Javier sí. Javier concuerdo también en el tercer cuadrante correcto en el B listo, bueno. jueces por favor, si ven que salen en ese momento, si es claro lo dicen Pueden decir que continúe, pero si lo, si lo ven claro los tres, lo dicen de una, porfa. Listo. Ahora sí, de x Team al F4. Bueno, al F4, se prepara al F4. Vamos a ver, parece que en pantalla... Allí. Eh, eh, Eduardo, me confirma si en el ALF4 está Kiara, ¿cierto? Al TF4, sí, el de la niña, sí, señor. Ah, ok, perfecto, perfecto, perfecto. El, el del chico que homologó al principio era control C, control B, sí. Sí, sí, señor. Bueno. Ahí esperamos. Atentamente. A que aparezca en pantalla. Somos nosotros. Listo ya. ¿Siguen la cámara? Acepté la más. Acepté la más, por favor. Allí vemos al robot. También la cámara. Eso ahí está perfecto. ¿Sí? ¿Listo? El ok de, de parte de los jueces Chicos, de Javier bien? Garzón. Por favor. Marcelo y Juan David son los jueces. Eduardo, Eduardo, no toques tanto piano, amigo. Qué pena, es el, el aquí, mi hija. Mucho piano, mucho piano. Allí, ¿qué dicen los jueces? Estamos esperando que, que él nos dé la partida. Ah, bueno, listo. Bueno, ya sabes. Ustedes dan la partida inmediatamente al F4. Viene con su participación en esta gran actividad que estamos desarrollando en esta hermosa tarde. ya era? cuentas por favor? Sí. Debes hacer el conteo regresivo. Ah, bueno, listo. Tú. Listo. Uno, uno, dos, tres. Javier eh, Alberto Carrillo. Allí está. ¿Lo está viendo? Gracias. Oiga, bastante rapidito este robo. A ver. Allí cumpliendo desarrollo. Y llegó. Pues es. Ah, y hoy hay eh, los en, el, en el logo del ya eh, Marcelo y Juan en los 90 puntos fue más claro en la salida pero tengo dudas por ejemplo apenas inició ese movimiento tan brusco no alcanza a ver si les alcanzó a salir y Listo. En, el cuadrante, en el cuadrante número en el cuadrante A de o sea, los 40 puntos pienso que también se salió pero bueno, se yo, salió claro sin, sin problema en el 90 eso es lo vimos los tres sí. y bueno entonces vamos con revisión para ver dónde dónde se salió <ríe> cierto claro. yo no sé marcelo yo no sé si listo. marcelo otro, otro, otro punto de, de alejandra yala también nos está amplificando sí. nos está... allí un momento marcelo Sí, yo también tenía dudas en el cuadrante del 90. Listo. Tenía, tenía duda, pero ya no va a tener duda. Ahora en el bar lo aclaramos, ¿cierto? Actualmente en el 90, pero la, la pregunta es si se salió antes, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces se va preparando el otro mientras que verificamos, ¿les parece? Co Correcto. Entonces se prepara Control C control B, viene a continuación y se prepara lo de la institución educativa Luis Patrón Rosano. Desde la cámara de James. Yo también quiero, yo también quiero hacer aquí una aclaración. Vean, vean, muchachos, a todos los jueces, eh, a, a todos los entrenadores, muchachos, ustedes estaban aquí cuando homologamos robots. Si tenían alguna inquietud, se hacía en ese momento. En este momento todas las pistas y todos los robots están homologados por los jueces. Está eso claro. Quiero que eso quede muy claro. Muchísimas gracias. Así es, Eduardo. Uy, nos vas a marear, James. Nos vas a marear. <risa> Hombre. Ahí vemos. Ahí el tiempo preparado para cuando lo disponga. En esta gran actividad que estamos desarrollando. Eh, James tú también debes hacer o sea, la cuenta regresiva el, el robot entiendo. está muy adelante El robot está muy adelante sí señor está muy adelante, robot está muy atrás. adelante. la salida es importante como la llegada también Re recuerda que el robot el, el, ro el vaso debe estar en el círculo como tal tú los tienes súper adelante quita, quita el, el robot y pone el vaso encima del círculo negro Ahora la cámara tiene que estar enfocando todo. Mira la diferencia, ahora sí. Cuando quiera, juez. Bueno, cuenta regresiva. Uno, dos, tres. Listo, salió. Ahí va. ...ubicando el vaso. Está ahí. Ahí vemos. Para mí claro, en el 40. No apagues cámara, no apagues cámara. tiras el robot hacia atrás, por favor. James. Sí, en el cuarenta y cien también... Un momento, vuelves y pones el robot con el vaso, pon el vaso en el robot como lo tenías. No, ponlo tú manualmente. Y tíralo para atrás, tira el robot para atrás. Hay sujeción, chicos. La misma pues operación es. de las anteriores. Sí. Entonces, ronda nula. Javier y Marcelo están de acuerdo. ¿Qué dices Javier? Sí, ronda nula. Bueno, ronda nula. Quedan dos de tres, ronda nula. Bueno. Chicos, vea, para el equipo, los equipos que quedan, muchachos, si ya vieron que eso pasó, revisen el robot antes de participar. Esto está en el reglamento. Por favor, tengan eso muy claro. Fíjense en que no estén... Eh, eh, el, robot, el, el movimiento del vaso no esté totalmente restringido eso no está permitido por reglamento bueno, entonces nos vamos por con eh, en este momento nos vamos con los siguientes eh, equipos ah bueno, un momentico que estamos revisando todavía el de Alte F4, ok se va preparando los equipos de Luis Patrón Rosado, Veloz Luis Patrón Rosano Luis Patrón Rosano, correcto Correcto. Sede principal Luis Patón Rosano. Con veloz. Prevenimos a Lúparo Fátima. Con los electrónicos. Iron Man. Así que la del Flow. Con Trevor, sucesivamente. Pues posteriormente viene Fátima también. Con los Jordis Spider-Man. Continúa Manuel González 2 o Magoe. Magoe 3. Son los... Eh, la institución educativa Luis Patrón Rosano con sus sedes principales y sedes alternas como Fátima y Manuel González. Allí, vamos a ver, están en la sede. Me avisa Luis. Bueno, eh, vamos a esperar que los jueces... Una, una corrección. Re... Sede principal no tiene participante. Ah, bueno, Lupa Sí. Lupa, y todos vamos correcto. por el Búparo, pero la mayoría son de Fátima y hay dos grupos de... De, de Manuel González Herazo, correcto. Ángel, vale la aclaración. Todo, bueno. Todos participan a nombre de la institución. Correcto. Bueno, entonces eh, los jueces, ¿qué dicen en cuanto a la pista? ¿Me indican si podemos empezar? No se ve la pista completa. Y un momento, no. y un momento por favor, Ángel. Ok. O sea, va, a competir, va a competir en estos momentos, no veloz, sino los eléctricos. Este es... ¿Cuál es este? Iron Man. Iron Man. Electric, Iron, Man. Iron Man. Sí, Iron Iron eléctrico Ironman, Iron Man, listo. Pero entonces, espera un momento, debatimos lo de... Vale, este 4. Bueno, Iron Man. Nos va diciendo los nombres porque lo tenemos acá en orden. Ángel, le agradecemos para tenerle entonces todo lo no que tiene que ver. Veloz no participa, que los estudiantes no, no, no se presentaron. Bueno, desafortunadamente bueno, Veloz. Antes, antes de continuar, qué pena. Eh, chicos, el interno, ¿revisan jueces? El interno faltó, Ese es del equipo ALT F4. ahí estamos esperando Lúparo se prepara Fátima con los no, eléctricos eh, de Man. Sí, dígame Eduardo no, no, no el equipo que tuvo Ronda Nula fue Control C, Control B ah, aquí ¿listo? aclarando una cosa con los jueces correcto Mía. estamos esperando la decisión de los jueces la mejor de la suerte para este grupo que viene a continuación en representación del municipio de Santiago de Tolú Javier, revisas por favor, Javier, por interno? Sí, ahí, ahí. Estamos en el bar para verificar la, la, la participación de Control C, Control B, o V, como quieren llamarlo. No, de de, de Alfa C4, Control C, Control V, tu ronda nula. Nula, correcto. Es al F 4 el que ah, está en revisión. Ah, al el F4, va ah, bien, correcto. Entonces, aclarado. Gracias, Eduardo. Estamos esperando al juez Javier. ¿Dónde estaba Javier? ¿Se perdió Javier? <risa> el espectador. <risa> Ajá, se veía que se lo veía mucho ese... Don Javier. Don Javier Garzón, el que le pone el corazón al alma de esta gran actividad de la red colombiana de robótica educativa. Gracias a la organización, gracias a todos ustedes, porque sin duda alguna el equipo se sudaron la camiseta para ponerle alma, vida y corazón a esta gran actividad, y la verdad que a todos los participantes de las diferentes delegaciones de Colombia y del exterior los felicitamos porque, a pesar de que muchos no cumplieron con el objetivo, digamos, de cumplir el recorrido, pero la participación es lo más importante. Y, y lo que siempre he dicho, tras de los errores se aprende y se van perfeccionando, y con el tiempo se logra los éxitos anhelados por todos ustedes. Pues sí que no se desanimen. Solamente un gran mensaje le dejamos, y es que sigue intentándolo, porque si así los grandes científicos que hicieron los grandes descubrimientos lograron los éxitos que hoy vemos, así lo pueden hacer ustedes también. La persistencia deja la perfección y la constancia deja una gran bendición para todos. Listo, muchas gracias. Entonces, eh, Juan David, ¿anuncias? ¿Qué dice Wanda? Entonces, efectivamente, eh, en los dos puntos donde teníamos eh, dudas, eh, en el A, perdón, en, en los 10 puntos y en, en, la, en la parte de los 70, eh, lo hizo adentro, pero fue claro que en el logo de RoboJam, o sea, en el cuadrante G, con una de 90 puntos, ahí sí fue claro que se salió. Entonces, pues nada. 90 puntos para el equipo al F4. Bueno, 90 puntos para al F4. Entonces, después de que se había eh, pues observado a través del bar ese es el puntaje para este grupo, este equipo, que está haciendo su participación en este gran, esta gran actividad. Bueno, entonces, eh, cuando usted ordene, ya el grupo de eh, Luparo, o Luis Patrón Rosano, está preparado con... El, sí, señor, con Iron Man. ironman está preparado. ¿Y usted, ¿qué dicen los jueces? ¿Cómo ven en la cámara? si sí, está perfecto. El vaso ligeramente para atrás, por favor. Bueno, de no las correcciones respectivas. ¿Qué, ¿Qué dijiste, Juan? No te escuché. Profe las Ángel, cámaras el, vaso, el, vaso, el vaso está ligeramente hacia adelante. Por, ubícalo un poquito más para atrás, por favor. El vaso. Eso, muy bien. A la señal de ustedes, Profe Ángel. Bueno, Jorge, preparado. Uno, Listo. dos, y tres. Listo, salieron. Allí. Vemos. Espera, profe Ángel, espera un momento ahí. Ahí lo más, ahí, sí. ahí. Muestra, da, da, la, da, da la vuelta un momento. No, no. Bueno, ya Igual ahí ya que haría salido. Salió en el primero. Listo. Gracias chicos, Listo. 10 eh, puntos amigos, muy bien. Bueno, 10 puntos. Preparamos con el siguiente grupo, profesor Ángel. Sigue. Con la del flow, Trevor. Ya, porque se salió. No mames. Ahí, la misma cámara. Bueno, Hanner, Hanner, Magoe 2, Magoe 2, así señor. ¿Cuál es la otra tablet? La otra oh. Ah, bueno, Magoe 2. Hay que recordar que están no en el orden establecido por la organización, sino que por el orden que ha está, estado está, eh, utilizando el coordinador o el profesor Ángel Segundo Hernández. Entonces, MagoE2 se prepara y prevenimos al profesor Ángel. ubíquese. Por favor, cada quien en su puesto. Espera, todavía no, Espera que todavía no. Espera que allá den la orden y contamos. Allí. Preparado, Hanner. Silencio a los demás. ¿Podemos empezar? Sí. Yo he listo. Bueno, Javier, uno, dice dos y tres. Dale. Salieron. Allí. ¿Qué dice papi Julio de la cara del robot? ¿Estará feliz? Sí, sí, parece ser que está feliz la cara del robot. Un robot bastante eh, gracioso. Y esas son las creatividades que desarrollan en la creatividad de los toludeños, como es el gentilicio acá de los nacidos en Santiago de Tolú, toludeños. Entonces, están felices estos robots disfrutando de esta experiencia única y de los estudiantes también vemos ahí el recorrido ¿Ya? Uh. vemos allí la línea haciendo el, el recorrido de la cámara uy saijante ahí ¿No es? Combinar Para el tiempo Cumplir Haciendo el seguimiento Analizando Profundamente Parece que el robot está bastante agitado, pero bueno, haciendo su recorrido, la curva, vamos a ver, aquí, importante, allí, para combinar su participación, Este viene, ahí, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno y cumplió bueno un sí, aplauso Javier tiempo 2 minutos 7 segundos 2 minutos 7 Javier Marcelo 2 minutos 10 segundos 2 minutos 10 aquí acaba de marcar Marcelo y Juan David Efectivamente se pasó de los, do, de los dos minutos O sea que el último tiempo que tuvo Fue 90 puntos, ¿listo chicos? Pero 90 puntos muy, muy bien, felicitaciones Para estos muchachos Qué bien ¿Quién le toca el turno, profesor Ángel? Profesor Ángel Bueno. Profesor Ángel, ¿quién los toca? ¿Quién le corresponde? Spider-Man. Spider-Man, se prepara Spider-Man. Bueno, aquí mostramos que este es el otro... Vea, Spider-Man. Los Jordi, Spider-Man. Allí. Ahí muestran que no es el mismo. Es otro de los robots, de esos robots eh, graciosos que se elaboran para participar y diseñar en esta gran actividad. Que estamos en este domingo. Y que mañana en Colombia, pues, es día festivo. Y que, pues. Mañana será la clausura de esta actividad. Yo quiero agradecerles a, a todos ustedes, a la red colombiana de robótica educativa. Esta es una experiencia para mí ha sido única, significativa. Primera experiencia en esto. Y cada vez más pues vamos, vamos mejorando y vamos conociendo la terminología. Porque es nuevo para mí, pero con el reto de querer hacer lo mejor, para que todos eh, nuestros eh, internautas, todos los que estén viendo, puedan sentirse contentos y felices. Profesor Ángel, cuando... Generalito, eh, listo, vamos? preparado, United, a la una, United. a las dos y a las tres. Bueno, ahí va. Viene el seguimiento ahí. Ahí viene. De manera pausada. Pero segura, haciendo su respectivo giro. Dale que está vivo, dale que está vivo todavía, está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo. El, el man está vivo, pues sí que no se ha salido. Allí. Todavía vamos a esperar. Está... No se dice tranquilo, tranquilo. Hay tiempo todavía para poder cumplimentar o terminar su recorrido. Fuera. Se salió. Bueno, ah. se salió. Perdió. Sí, sí. Sí. a Aproximadamente Spider-Man, los Jordi. Hombre, qué, qué tristeza, pero bueno. Ahora, ¿quién le corresponde? Profesor Ángel. Mago. Magoe. O Magoe, como quieran llamarle. Trevor. Sí, ah, ya Trevor. Va en ese, lo ubican allá. Ahora viene Trevor. La table roja, Trevor. Lo del flow, Trevor. Está la sala llena, profesor Ángel, con los, los muchachos, la institución educativa. Y los padres de familia. Hombre, qué bien. Eso, eso es lo que engrandece. Eso es lo que nos, nos encanta. Que so, no solamente la presencia de los estudiantes y los profesores, sino de los padres de familia. El apoyo de ellos es importante para, el de, para que se siga eh, de una manera restricta. Sen, sen, sentirse felices los, los infantes de estar al lado de sus padres de familia es lo más importante. Por eso es... Eh, esto es algo que queremos también compartir, la experiencia del éxito de estas actividades es, eh, se, se da a raíz del apoyo que tengan también los padres de familia. Creo que también es una parte fundamental. Por eso felicitamos a los padres de familia de nuestro municipio y de, de la institución educativa Luis Patrón Rosado con esta ¿algo? sede. sí algo importante para mencionar, yo sé que Eduardo ya lo dijo, pero lo voy a repetir, ¿no? Para todos los que están acá conectados. Como hay más de 10 participantes, entonces la regla nos dice que solo pasan a la segunda ronda los cinco primeros, ¿vale? Los cinco mejores. Correcto, correcto, correcto, así es. Eso está claro, pero no está de más de volverle a repetir para que las cosas queden claras. Pasa a la siguiente ronda, los cinco mejores en tiempo y el recorrido que puedan lograr en lo posible. Yo creo que hasta el momento son pocos. ¿Cuántos tenemos en estos momentos? No lo tengo identificado de, de los que han cumplido con su tiempo. ¿Me indican si puede, podemos empezar? Dale, por favor, sí, dale. OK. Listo. A la una, a las dos y a las tres. Bueno, ahí va. La del Flow con Trevor. Mie, se cayó el robot. Se cayó el robot. Yo, yo cuando vi el mapa le iba a decir ¿Sí? al profe Ángel que iba a existir ese riesgo, pero no pensé que fuera a pasar. Bueno, pero ya pasó. No, no, no. No, chicos. Me bueno, pena con el hombre. El hombre gojo. Hombre, qué tristeza, pero bueno. Tenía demasiada fuerza. Bueno, se acabó o nos dan otro chance. El tiempo sigue. Ah, el, bueno, tiempo sigue. El, el, el, el, el tiempo sigue. El tiempo sigue, Ángel. Dale. Ahí va haciendo ahí van haciendo el seguimiento ahí casi se sabe bueno ahí vemos de frente allí ahora sí la cámara está mucho mejor viendo a cada uno las personas eh, pues hay que aclarar también de que no se puede tocar al robot así lo manifiestan los jueces y sería nula también hay que tener en cuenta de eso Importante para que no lo vuelvan a hacer, eh, después de la actividad que sale cuando el robot comienza a hacer su eh, envío Ahí vamos, todavía, y el robot con su recorrido. Uy, qué círculo, por ahí, la cámara un poco de frente. Y vemos allí puntico uy casi pero de estabos lo digo yo acá pues no sé qué dicen los jueces al respecto Entró, que bien pero ya superó el tiempo el tiempo ah, okay. bueno bueno ¿Tiempo? listo tiempo se agotó el tiempo se agotó el tiempo entonces ya terminaron los ¿Queda alguien por ahí? No sé si faltarían... Nos quedó... Nos quedó. Eh, profe Ángel, no me dejaste ver en qué cuadrante quedó. Profesor Ángel. No... Pero, eh, ¿pero el, el, en, ¿En qué cuadrante que quedó? Que en el 60? Sí. En el 60. Falta uno. Mago... Magoje 2. ¿Qué significa Magoje? Es una sede, Manuel González Erazo. Ah, ok, una sede de, de, de, de Luparo, ok, listo. Sí. Correcto. Por eso yo lo, se lo expresaba con más eh, corrección y más perfección, porque yo tuve la oportunidad con el profesor Ángel de terminar ah, sí. mi primaria en esa institución, que era sede que única. Claro. Entonces... Eh, por eso se llama Manuel González Erazo. Esa era algo que le iba a aclarar al final, pero bueno, ya el profesor Ángel aclaró. Afortunadamente tengo una dicha de conocer a Ángel eh, como compañero de estudio en primaria. Fuimos los mejores estudiantes, tanto, bueno, ocupando el primer lugar, yo ocupaba el, el, el primer lugar igual. Y a veces empatamos, quedamos y terminamos el bachillerato juntos. Entonces, eh, Luis Patón Rosano, que es la sede ahora que tiene abarcada a todas estas instituciones, Fátima, eh, sede Luis Carlos Galán, sede eh, el Progreso o Manuel González, que son las sedes de eh, Luis Patón Rosano o Lúparo, como es la sigla. Juan David, ¿puede revisar el WhatsApp, por ¿Me bueno. indican si empezamos? Un momento, un momento. Vamos a esperar, okay, vamos a esperar, Ángel, okay. que los jueces eh, eh, vayan, van a revisar eh, algún concepto. Entonces es importante eh, entender de esta actividad. Pues creo que felicitaciones a todos y cada uno de los profesores que han estado a cargo de este trabajo arduo. Y que sé que lo hacen muchas veces con el apoyo de sus bolsillos, de sus recursos propios y el apoyo también en cierta manera de algunos padres, pero en su mayoría sé que el tiempo bueno, que eh, dispone no, no Julio, va. Sí, vamos, dígame. desafortunadamente, digamos si fuera otra competencia, por ejemplo... Eh, Race, cuando se sale y eso, pues se coloca el robot en el inicio y vuelve a empezar la, la, la, eh, la competencia, ¿no? Sí. Y el tiempo sigue, ¿no? Pero desafortunadamente sí. en esta, la, el reglamento es muy claro y, y ya lo habían dicho en el, en, en, en el chat de jueces, yo no lo había leído, sinceramente. Emití un juicio, emití que, que fue 60 puntos, ¿no? Correcto. Pero, Obviamente eh, la norma dice que no, no, no se debe tocar, o sea que el, el puntaje real fue donde el robot se salió, que fue en la, en la zona D, o sea, 10 puntos, ¿listo? Ah, bueno, correcto. Bueno, entonces he aclarado ese, ese punto importante. 10 puntos. Entonces, ahora le toca el turno, profesor Ángel, ya esperando. Listo, pero eh, tú eres Brandon. Bueno, prepárate, Brando. Uno, dos y tres. Bueno, o sea, Brando, vamos. Brando, allí, allí, pero todavía, Bordeando. Sí, sí, salió, salió, salió, bueno. sí, señor. Bueno, ya la sede. Entonces, después de haber terminado, ya lo que faltaba, no sé si faltó alguien por ahí, No, no, ya, Eduardo. ya, ya hicimos la primera ronda. Eh, la primera voy, ronda. A dar, voy a dar los cinco primeros puestos, chicos. Correcto. Para, para que lo tengan en cuenta. Bueno, listo. Usted nos lo dice los cinco primeros puestos. El robot Yeisy de Eco Colegio de Fernando de la Mora, Paraguay. Eh, oh, oh. bot con el, su robot bot, Botito, eh, segunda posición, eh, uh -huh. la sede de Luparo, Fátima, eh, con su robot Trevor, los del Flow, tercera Trevo. posición, en empate ¿Sí? con, con X-Ray al F4, ¿cierto? Y eh, Poli, poli, poli Robots con su robot Chimuelo, ¿cierto? Chimuelo. Efectivamente. Esos son los... Bueno, ¿Los sí, cinco? Es, los cinco, sí señor. Bueno, listo. Así es. Ahora nos... ¿Van a salir por, por orden de lugar o orden de salida? Qué pena, una preguntica, jueces. Es que... Tengo una, una, una inquietud, es que en el reglamento dice que pasan a la segunda ronda los 10 primeros. Y luego de así pasan los cinco, ¿Sí? ¿O me equivoco? Qué pena, Mire, miremos el reglamento, por favor. Vamos a ver, aclaración. Mientras que toman... Allí... Eh, co colegio, al puntaje. Hola, sí, ¿qué pasó? Allí, eh, una aclaración. Sí, Allí el eh, robot. ¿Te escuchó qué pasó? No, eh... No, ya, ya, claro. ya, sé, ya sé ya sé lo que pasó. Lo que pasa es que yo pensé que solo habían 10 equipos, pero en realidad son 15 equipos. Aquí o sea sí va a haber tres rondas, sí va a haber tres rondas. Aquí hay, eh, en la, la lista que tengo, 16. Dice, sí, sí, sí, es como dice el profe Guillermo, que creo que fue el que escribió ahí su, su reclamo, Javier, perdón, el profe Javier, sí efectivamente pasa los primeros 10, ¿listo? Entonces ya leí los primeros 5, ¿cierto? Sí, señor. Voy a, voy a proceder a leer los últimos cinco. Cierto, en este caso, eh, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, en un momento, cambio este color para no equivocarme. Listo. Entonces, pasa. A la ah, siguiente a ronda, Café Bot también, Dolphin Machines, ¿cierto? arandú eh, y el robot de Speed de, eh, de la Luparo, ¿listo? ¿Me repite estos últimos? Eh, cuatro, cinco, cinco. Voy a volver a repetir todo el nombre de cada uno de los robots que clasificaron. Correcto. ¿Listo? Robot Jason del equipo Eco Colegio, el equipo robot ¿Sí? botito, del, del equipo Science Bot, ¿Sí, el señor? Robot, las del Flow Trevor de Luparo Fátima, robot Al F4 de X Rating, Muelo de PoliRobots robot Café Bot de Café Bot, sí. Robot Dolphin Machines de Teams Robotics del Pacífico, robot Arandú de Eco Colegio, Correcto. robot Spin Speed, perdón, es de Luis Patrón Rosano y los eléctricos Iron Man de Luparo Fátima. Bueno, qué bien, y, y, eh, y como, como están en empate en la última posición, pues pasa también Spider-Man. Mago y mago mago dos y mago tres. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Bueno, entonces tienen gran oportunidad de nuevo. Por pues si sí quieres se pone emocionante. Se Chicos, pone el, que... Se ponen emocionante. Pues entonces, hay entonces, más oportunidades. Empezamos, empezamos, la segunda ronda, eh, papi, Julio, con Jay este, este, este colegio? Déjenme la receta ¿sí? En el orden que lo leímos. Entonces van a pasar, entonces vamos con Jason y, y se ha listado Tito. Exacto, Correcto. Disculpe, juez, eh, va, no lo van a pasar físicos, o sea, ahí en, en el texto para mirarlo. O pueden proyectar, por favor, para ver la, lo, lo que clasificaron los 10 equipos. Pueden compartir la pantalla. Sí, por favor, nos muestran. Ahí, ahí, la parece? ¿Ya lo vieron? Un segundo, no, no estoy viendo nada. Un segundo, un segundo. A ver. Bueno, oh, está un poco de luz. Ya. Se que vamos sí. a ir en este orden, ¿no? Entonces... Jaycee, Botito, los del Routreor, al F4, Chimelo, Cafebots, Dolphin Machines. Y quedaron en empate Arandú, Speed, los eléctricos Ironman, los Jordis Spider-Man, Magoji 2 y Magoji 3. Para que sepan todos estos robots. Bueno, entonces, esto se pone emocionante. Sie siempre le pongo más energía no a la segunda y tercera fase, que ahí es donde se, se ve verdaderamente lo, las primeras posiciones de honor, y por eso ya nos preparamos. Entonces, para esta, hace en lo que tiene que ver con las posiciones. Entonces, ahí la vemos, la distancia, todo salimos por aquí, y vamos es a entrar de nuevo eco colegio con Jesse que viene ahora a continuación y que se prepare también de una vez botito de Science Bot, Bot este ah bueno, botito bueno, para, para los que de pronto no escucharon Eduardo Fernando de la Mora es un estado de Paraguay que nueva ah, bueno. eh, acreditación que are... okay, bueno, ¿Qué qué bien are... bueno gracias a los hermanos del Paraguay ¿Cómo está la temperatura en Paraguay? Debe estar agradable también, como la de Uruguay ayer, ¿no? 30 grados. 30 grados, bueno, una temperatura agradable. Voy a Mucha brisa. Visual, sí, voy a sacar el <risa> efecto visual. Ahí. Es, bueno, casi en el lugar de privilegio que tenemos nosotros. Bueno. 30 grados hace los fines de semana y entre semana hace 8 grados. Uy, esos cambios bruscos de temperatura. Sí. ¿Estamos? Listo, robot JC, por favor, en la zona de inicio para comenzar. A su cuenta. Listo, Javier, con el cronómetro. Listo. ¿Estamos? Estamos, a su cuenta. 3, 2, 1, ya. Para mí, para mí, no deberíamos contarlo porque el robot se movió antes de, del DAO. Marcelo, no sé si concuerdas conmigo. Ajá, salió en el 2. Repitamos la ronda, por favor, rapidito. Si nosotros arrancamos el cronómetro en el 1, miren en el 3, el o si cuentan para arriba, en el. Cuando digo ya? El... ¿Estamos? ¿Listo? Sí, sí. señor. 3, 2, 1, ya. Bueno, salió. Jaycee, ahí viene Jaycee, vea, rapidito. Ya, sí, viene a hacer. Viene, viene. Se nota la práctica. Sí, señor, se nota que tiene agilidad. Salió. Bueno, parece sí, que Sí, salió, salió. salió en un 90. Bueno. Y ¡Tiempo! Hiciste, un tiempo, ¿Hiciste un tiempo espectacular? Sí, señor. Bueno, pero desafortunadamente yo creo que los tres jueces concordamos que se salió en los 90 uh -huh. puntos. ¡Uh, qué lástima! 28 de mar había marcado uno, ¿no? 0 a 28. 28. Sí, sí, sí. 28. Listo, sí, por, por favor, no continuamos con Botito de Science ¿Sí? Bots y se prepara. Botito. Para... Bueno, se prepara. Trevor, ¿sabes el tema del lúparo? Vamos a ver ahí. Listo, ya lo tenemos a Botito de Science Bot. Ya muy rápido, Botito. Sí, ya. Vamos a, a, listos, a su señal, amigos. <coughs> y se va se va listando las del flow trevor. Se va las del flow trevor. Profesor Ángelo. Los del flow, porque son ahí chicos y chicas. <risa> <risa> Los del flow. <risa> Listo, Botito, a su cuenta. Va. Listo. Arrancó. ¿Sí? A ver, para... Uno, dos, tres. Ahí va. Ahí va. Dale. Te cuento, Ahí Julio, te cuento, Julio, que algunos m -bot tienen esa pala más, más pronunciada que otros, ¿no? Sí, eso es lo que... Algunos le ponen una, una añadidura para, para poder controlar o maniobrar mejor el, el, el vaso. Correcto. Son cuestiones de... Diseño. Camarógrafa, ¿nos ayudas en esa esquina? Sí, señor. Ahí estamos perdidos. Okay. La cámara se rodó demasiado. Eh, Ahora sí. No pudimos ver en la la intersección. No sé si yo tengo la, la misma dificultad de, en esta parte que los jurados. Pero de todas maneras los, los jueces dictaminarán De este recorrido. La verdad es que eso lo estaba notando. Algunos tienen más facilidad precisamente por eso. Ahí viene. Ahí sí alcanza a visualizar perfectamente. El recorrido. Que viene desarrollando. Botito. Por ejemplo, te cuento, Papi Julio. Eh, ayer celebramos uno de exhibición acá en la ciudad de Neiva, en el, el, el evento se llamaba Rogue Game, en el Freaky Fest 2022, Huila Crece. Y Ajá. nos dimos cuenta, por ejemplo, que a algunos chicos les quitan los, los ojos. Si te das cuenta, al frente él tiene como dos especies de, de ojitos, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Eso, eso hace que el robot no entre hasta el fondo, sino que quede ahí a lo que mida eh, la distancia de los ojitos. Es un sensor de, infra, eh, un sensor de ultrasonido. Entonces, ah, por ejemplo, no. en el, uno los veía sin los ojitos. Ya, listo. Chicos, eh, ¿Listo? desafortunadamente... ¿Qué pasó ahí? Le ¿Se, faltaron, ¿Se salió? Le faltaron dos segundos para... Para, para, combinar. Del para terminar sí, el bueno sí, se entonces, pasó del Eduardo eh, perdón Marcelo concuerdas 90 puntos con, con Javier sí Javier, sí, pues, qué dices y sí, sí se pasó del tiempo se pasó del tiempo entonces vamos de inmediato pasa. entonces con las del flow Trevor los, los, del del flow. los del flow los del flow son los del chicos flow y chicas al F 4 ya lista, por favor, bueno, F4 que es el F4. Se prepara. Ahí vemos. A su señal, chico. Los Ángel. los del Flow. los del Flow, preparado, 1, 2 y 3. Ahí vienen lo del Flow. Ya, los del Flow se salió de la de la línea. Entonces, que falla, <risa> qué pena, qué tristeza, pero bueno, no importa, vamos, para adelante, no pierdan el ánimo, muchachos, listo. esto pasa, vamos con al F4, ya lista chimuelo. chimuelo, bueno, viene Alf listo, ya está F4, está listo, y prevenido ya. Chimuelo, A su cuenta. Listo. Cuenta regresiva. Uno, dos, tres. Listo. Arrancaron. Ahí vemos. Ah, qué rapidito. Ah. Uy, qué destreza tiene. Se nota la práctica, ¿no? Para mí este se salió, pues... Ah, sí, se salió al final bueno ¿Listo? el 90 sí. sí 90 esa es la más difícil que hay ahí esa, esa curva es peligrosa que hasta un buen conductor te puede salir bueno esta es entonces vamos un triple empate papi julio Sí, ahora? señor estoy viendo estoy viendo un triple empate hasta el momento Sí. no se prepara chimuelo por robots por favor. Va chimuelo y se alista café, café bot. Posteriormente. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver, chimuelo. Ahí se viene. Okay. Sí, chimuelo sí. se salió ahí en el 10, por favor. Bueno. El rojo, chimuelo. Por suerte, para la próxima vamos con Café Bot. alista Dolphin Machines. Bueno. Chimuelo salió Chimuelo iba muy bien Chimuelo pero a veces la rapidez también hace que se descontrole un poco el robot y se salen de, del carril bueno entonces robot Cafebot y se alista Cafebot bueno Cafebox Bien ahí listo sí señor está listo sí señor bueno Arranque pues. Como dice la cosa. Bueno. Cuando usted lo ordene... Un momento. Iniciamos tres. en tres, dos, uno, Lego. Bueno, qué energía con la que arranca. Ahí van. Uy, qué bien. Y el al final no yeah. claro vamos tiempo llegó oiga vamos a ver lo, lo que dicen los jueces a ver los jueces Javier tiempo 21.5 oiga 21.5 ¿Qué Yo dice Marcelo 9.75. Repítame, Marcelo, por favor. 19.75. Yo también tengo 19 sí. puntos. Bueno, 19 puntos. Queda el intermedio, ¿no? 19, Marcelo. ¿Cogemos el 19? Sí, sí. Javi, sí. 19. 19, bueno. Entonces, 10. restaríamos 120. 19, eso me da 101, ¿cierto? Más 100 puntos sí. daría 200 con un punto, chicos. Muy bien. Uy, qué bien. Felicitaciones. Qué buen puntaje. Oiga. Y rapidito, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones. Uy, buena energía, buena energía, gracias. chicos. Oiga, hincha de qué equipo? Vamos con Machines. Se <ríe> alista no Arandú. Arandú. Kiddo, Kiddo, vamos, Kiddo. vamos ya. Vamos mi gente, mi, mi negra venta del Chocó, negro con orgullo también. Lo siento, como gente de, de mi clan, de mi familia. Orgullosamente. Bueno, mi gente de Chocó, vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Se los perdieron? No lo Por bien. ahí están. Equipo Robotics del Pacífico. Equipo Robotics sí. del Pacífico. Otro llamado más. Parece que se, se fueron. Ah, ya. Ahí lo, vemos. Ahí, ahí lo vemos. Ah, bueno, listo. Ahora sí. Aparecieron. Chicos, ojo con, con, con esta esta nota, ¿no? Sí. Anden hacia adelante, hacia atrás, por favor, para probar el vaso. Que no haya suspensión del vaso ahí. O sea, muevan que nosotros veamos claro hacia adelante, hacia atrás el robot. Vamos a ver. Está encendiendo, ahí está encendiendo. No, no lo alcanzó a ver todavía ver, eso sí, muy bien. Si no hay sujeción, Javier, ¿me confirmas? No, no sé, es que, es que no se notan porque no han... No, acércalo más, por favor, y que se mueva hacia adelante y hacia atrás. Una buena distancia, por favor. Yo no bueno, veo. Bueno. ¿Ustedes ven, Marcelo? No, yo la cámara ¿no? Alcanza a ver. Sí, ahí al participante, ayúdanos dando reversa con tu robot. Reversa antes de empezar. Ayúdanos dando reversa primero. Unos 20 centímetros de reversa. Eso muy bien. Para adelante y otra vez reversa. Listo, no hay sujeción. Ya, ahora sí, coloca bueno. el vaso en el inicio y arrancamos a tu cuenta, competidor. Bueno. Observar. Vivir. estamos A la cuenta, la cuenta, por favor. Debes contar del 1 al 3 El viene a iniciar y realizar el conteo, por favor. No, no escuchamos tu audio, está apagado tal vez tu micrófono. Debes con, comenzar de nuevo porque no arrancamos los cronómetros, no escuchamos tu voz. A ver, háblanos, no porfa, háblanos. No se escucha nada. ¿Me escuchan ahora? ¿A qué? Ahora sí. Ya, ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. sí. Bueno, entonces, vamos en 3, 2, 1. Bueno. Sí, ahí viene. El Pacífico presente. Este recorrido. hemos impresión. Para mí Allí. se salió ahí, pues, de ustedes. Bueno, ¿qué dice de ustedes? Mm, no. Sí. Ahí sí se salió. Bueno. Otro. 60 puntos. Ahí se salió, Gui. Me salió. 60 puntos. Nos quedamos con 60 puntos. Bueno. A Dolphin Machines. Vamos enseguida con Arandú de Eco Colegio. Eco Colegio. -co Arandú. Robot Arandú y se va listando el robot de Speed. Speed el Lúparo. Ya, dejamos. Encender la cámara. Siento la cámara. Listo, Guillermo. Estamos preparados. Ya lo vemos. No. ¿Qué pasó? Sí. ¿Se ve? Sí, ya lo vemos, Guillermo. Ahora sí, okay. ahora sí lo estamos a Ojo con la cámara que, no, que esa esquina ya no se vaya a mover, ¿listo? ¿Cuál? Eh, o sea que... ¿Se la puedes girar ahí? Eso, un poquito más, eso. ¿A sí, muy bien. Ahí está perfecto. Haz tu cuenta, okay. chicos. 3, 2, 1, ya. ¿Salió? Ahí ya. Ahí vemos A Julio, yo creo que debías cambiar la palabra. Salió porque eh, los asustas. Eh, sí. <risa> Arrancó. Arrancó o empezó. Arrancó. <risa> así es, así es. Así es, así es. Ah la zona de partida y viene, oh. ¡uy! Rapidito, se vuelve, allí, ahí me play? parece que salió, no sé, a... bueno, sí, ahí, me... terminó, también sí, salió, ahí. 90 puntos, 90 puntos, dice Javier, Marcelo. También 90 puntos. Sí. Bueno, Marcelo también 90 puntos. Eh, ¿Me puedes, Marcelo, eh, recordar el puntaje anterior de Dolphins? Ellos salieron en el 60, ¿cierto? Eh, sí, 60. Uh -huh. Listo, muy Bueno. Bien. Estamos en el robot Speed y se alista los eléctricos Iron Man. Iron Man, Iron Man. Bien, a continuación. Entonces vamos a cambiar a el sinónimo. Salió por. Arrancó. <ríe> salió. Partió. Sí, se asustan los competidores cuando el sí salió. Ya empieza a dudar. Correcto, correcto, correcto. Eh, así es. Robot Speed. Bueno, Speed. Profesor Ángel. Preparado, speed. Los demás se ubican. Preparado, listo. La tablet. Los demás, a su puesto, vamos. Mantenga la cámara fija, profesor Ángel. Sí, la leo. Listo, chicos, esa es la, la señal de ustedes. Arriba el vaso, por favor. Eso. Eh, Están sí. en silencio que no puedo escuchar a los jueces. Bueno, profe Ángel, mucho cuidado, eh, que ojalá no nos vaya a salir otra vez el robot. Ojo, competidores, a su señal. Uno, dos y tres. Arrancó. Ahí. Vamos a ver. Uy, ya. Destresa van apoyando dándole fuerza impulsándolo entra de nuevo para apoyarse una toma perfecta que tenemos acá visualizando con este vaso Así ah, va bien, lento, pero seguro, Estoy... señor. Eso es lo importante. Uy, se nos fue. Regresamos de nuevo. Ahí está bordeando, ahí vemos, seguro, ahora sí, el ruto. Pero esto oh. está emocionante. Listo, claro, tiempo, tiempo y fuera. Siempre. Se fue. se senta, Salió. 60. Se bueno. 60 puntos. Profesor Ángel. Allí. Sensores. Eh, bueno, recuerdan el speed. De bueno, entonces.. Ya terminaron, ¿no? Los 10. Sí, nos Sigue, vamos ahora con los demás. Sigue de Iron Man. Sigue Iron Man. Iron Man viene Iron Man. Ah, falta Iron Man. Correcto, Iron Man. falta Iron Man. Iron Man. No. No el la roja. Wilmer es de ¿todo, ¿cierto? Sí. De Pacífico. No. ¿Listo? ¿Nos avisan bueno. cuando arranque? Entonces, ustedes dicen que no van a continuar en la competencia, listo, vale, chicos, pues, no pasa nada Un abrazo y la mejor energía Así es Listo competidor a su cuenta comenzamos. Neno, Jorge atento preparado. Uno dos y tres. Arrancaron pues. Ahí va. ¿Dónde? No es Fabile, por favor. <ríe> La señal. Cuatro. Espera, fuera. Hay tiempo con paciencia. Puede llegar. Vamos a vemos su participación. Vamos vemos. No, no, no, se Adelante. Bien. Que esa. Recorrido. Se sí fue, se fue, se fue. Sí, señores. Sí sí, Jueces. Sí. Se salió el salió el vaso. Se salió el vaso. Se salió el vaso. Puntaje. 20. 20. 20. En el 20. En el 20 Bueno, 20. en el 20 puntos salía Correcto. Bueno. Muy bien. Bueno. Parece ahí bueno. que la rueda derecha del robot estaba algo mal, que le pintaba ir y recto. Escuchen, escuchen atentamente. Escuchen más, eh, Marcelo. Sí, decía que, que parece que la rueda derecha del robot estaba media salida o algo, no le dejaba ir recto. Los tornillos de pronto estaban molestando. Si sí, vamos con el robot, eh, ¿cuál nos tocaría? Spider-Man spider sí, señor. Uh -huh. Entonces, confirmo, Marcelo, 20, ¿20 puntos? 20 puntos. Sí, señor. ¿Listo? Jordis, Jordis a la una, Jordi a la dos. Denos inicio, por favor, Jordis. Uno, Bam. dos, y tres. Arranca, Mira. Uy, salió. Salió. No, sí, no. No. Bueno. Bordeando. Salió. salió, ya salió. Salió, bueno, ¿salieron? ¿Se salió? ¿Le inicio? Terminamos entonces. Bueno, vamos con. Magoe. Magoe dos. Ma Mahoe 2. Nos vamos acercando al final de la segunda ronda. Sí, señor. Se Prepara igual el robot Mahoe 3, que sería el último en participar. Recuerden que a la tercera ronda pasan los cinco primeros. A ver. En puntaje. Vamos sí. a ir. Listo, Mahoe 2. Cuando estés... ¿Listo a tu cuenta en Ya. Yo te aviso? A la una. ¿Listo? A las dos. ¿Y a las tres? Ahí salió. pasando los 90 puntos, se acerca a la parte B. Mucho cuidado. Uy, está emocionante. Y tenemos ahí un camarógrafo que nos hace a los jueces muchísimo más fácil el trabajo con eso. Correcto. Típicas. Yo considero que este ha sido la mejor opción de que se haga un seguimiento a, a estos robots y sí, deberíamos <risa> dar puntos extra por las tomas espectaculares del vaso sobre la línea Uy, se salió se salió se salió. Se salió, se salió, se salió, se salió. En, en el 60 y, el último sí, no, sí, sí, uh, 60. y ahí está 60 Brandon Brandon Mago y 3 listo, vamos con Mago y 3 Claro, si le va igual de bien que le fue a Mahó, ¿no? Vamos eh, a ver. Marcelo, ¿me confirmas que no vi en qué, en qué parte salió? Se salió en la parte 60. Ah, ok, listo, ya, ya lo marcaste. 60. Bien, bien, esta era la última. Ahora clasifican en cinco. Si queda entre los cinco. Puede sí, otra uh -huh, vez. Uh -huh. Bueno, voy a los tiempos. Pero esperen allá, allá. Sí, voy a comprar una tienda. Preparado. <risa> Oh, Uno, dos y tres. Como nos decía Guillermo, si bien la cámara se mueve bastante, eh, siempre esté enfocando al basso. Exacto, ese, ese es el objetivo. Y que ojalá lo, lo hicieran de frente. Exactamente. Se fue, se fue, ah, se fue. No salió, sí. No fue. Sí, salió. Sí, salió. Sí. Bueno. Estos serían 20 puntos. Y ya tenemos finalizada puntos. la segunda ronda. Pasa a la ronda final los cinco primeros puestos de esta ronda. Vamos David, a ver quién son. La ¿Sí? Vamos, vamos. vamos cómo a ver. Vamos Para que lo veamos. ¿sí? Sí, claro, tú, sería bueno. Si sí, quieres. ¿Lo comp comparta. ¿Lo com ¿Sí? ¿Lo compartes tú? Sí, ya. Javier, comparta Javier. ¿Y salió? Todavía no. Sí, viendo, ahí se ve. Ahora sí, ahora sí. Así los cinco. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasó? Listo, entonces, ¿vale? a la, leer las posiciones? Entonces, en el orden en, en que quedaron, tenemos un empate de 90 puntos. Entonces, en el primer puesto, el robot Café Bot con 201 puntos. Y los siguientes puestos quedaron empatados. Robot Jay-Z, Robot Botito, Robot F4 y Robot Arandú. Pasan entonces a la siguiente ronda. ¿Listo? Y vamos en este orden. Para Perfecto. Que... Ahí está. Es robot Café Bot, JC, Botito, al F4, Cafebot. Y, Ar y Arandu, bueno, correcto. Ya sabemos los, los cinco. Entonces, ahí estamos. Ya lo alcanzamos a ver. Gracias, Javier. Y esto eh, vamos compartir. con el robot Café Bot del equipo Café Bot. Café Bot. Para esta ronda final. Nos llaman, ¿verdad? Sí, ah. Café Bot. Listo, sí, señor. Listos para su última ronda. Café bot? Nos ahí. Vamos a ver, Café Bot. De la cámara? Y acá, ya. Y Sí, ahí. Ayúdanos con la rotación automática para que se vea en pantalla completa, horizontal. Café Bot. Levántale a tu teléfono como si fueras a tomar una foto y luego bájale para que se ponga en horizontal la imagen. Sí, pero ponga a tu teléfono como si le fueras a tomar una foto a una persona. No, no. Levántalo como si le fueras a tomar una foto a tu amigo. Eh, con el Colocando teléfono el automático. Colocalo al teléfono en horizontal. Parece que tienes bloqueada la rotación porque no, no gira. No Desbloquea la opción de rotación Desbloquea la opción de rotación, exactamente Ahí está muy bien, ya, ahora sí vamos a la pista Excelente Ya, a su cuenta, listo Javier, cuando David con el cronómetro Listo Iniciamos en 3, 2, 1, tiempo Arrancaron Ay, parece que se salió al inicio, me confirmas Javier para mí salió no, en el 20. No lo vi, yo no lo vi. Ahí también. Y con el cronómetro. ¡Tiempo! Listo, vamos a revisar ahí. Para mí salió en el 20, veis? Marcelo. Sí, compañero. Vamos con... a ver. Ahí esperamos. Va a haber bar, ¿no? Sí, ahí, por favor, que se prepare Jaycee de Ecoacolegio. ¿Se prepara? A ver. ¿Se ve bien? Sí, ahí sí nos puedes ayudar poniéndote más eh, de frente al robot, en este caso, no tan de lado. Correcto. Si no, no, pero al logo, al logo, no, si no la cámara. <ríe> El trípode. La cámara está. Al otro lado, voy a pues, a la izquierda. Más no, a la eh, izquierda. De, desde una compu es, no puedo mover tanto. Ah, entonces no, rotemos no puedes la. ¿Puedes la pista en diagonal? ¿No puedes poner la pista en diagonal? Sí, que la, la pista esté paralela a la pantalla de la compu entonces. Eh, oh, eh, exacto. exacto. ¿Está bien ahí? Un poquito más. Más hacia ti. Un poquito más, hacia hacia más y jálalo un más poco hacia más hacia, más hacia ti. Tí. No, ya te pasaste. Regresa No, no, no ya te pasaste. Paralela a la pantalla de la computadora que esté en la ahí, así, ahí no, no, no, no, así no, no, no, así no como estaba. No, no, no, no. A lo contrario, do, do, do, doble al contrario, dobla al inicio, como la tenías ubicada. Eso. Ahí, Tírala más para acá. Eso, tírala más un poquito más, un poquito más. más hacia la izquierda. Hacia, izquierda, más, hacia, hacia... Ahí, hacia más, hacia más, hacia eso, eso, eso. ¿Qué dice? Ahí va a ser. Ahí ¿no? está mucho mejor. Sí. Sí, señor, ahí está mejor. Sí, ahí mejor. Ah. Bueno. ¿Ya? Jueces. Ahí vemos. Ahí vemos. La la Todas las personas que están conectadas. Okay. Eduardo, por ahí. Tres, dos, uno, ya. Ahí viene. Montaje. Allá. ¿Ronda final mejor? Estamos en la ronda final. ¿Interesante? ¿Está bien? ¿Toda participación? ¿Vemos ahí? Sí, sí, sí, ahí está bien. A ver, Javier. Yo tengo un tiempo de 30 segundos y medio. Marcelo 30 segundos 30 segundos Juan David 31, 8 entonces homologan no tampoco bueno entonces 30 ¿no? los escucho no eh. Pero, Marcelo, una pregunta. ¿Te refieres al, a la, al robot que está compitiendo actualmente? No, Durante... no, no, no. Este, este terminó con 30 segundos. Sí, señor, 30. De bonificación. Uh -huh. ¿Lo que le daría un total de cuántos puntos, Juan David? De 90. 190. 190, bueno, si, Daría, 190 sí, ya, puntos, 100. muy bueno. 120 menos 30, sí no es. Excelente la participación de Lacey. Vamos, por favor, con Botito de Lacey. Science Bot. Bueno, Botito, Botito, Botito, vaya, Botito se viene. Va, viene, se viene Botito. Se viene Botito con toda. Vamos a ver. Y que se prepare, por favor, al F4. ahí está estamos ya en la ronda final y pues veremos allí cansamos a visualizar está en la pantalla Sí, ahí ten que cuidado hay que... que no le estorbe al robot ya, ahí está bien. a tu cuenta competidor competidor bueno momento Sí, ahí nos bueno uno, Sal, dos, dos y tres salió ahí, rápido, vaya el giro rapidito ¿Se quedó? Avanza. Hay, hay algo también, papi, que, que uno puede identificar, por ejemplo, de algunos competidores. Es que le ponen luz y le ponen sonido cuando están compitiendo, ¿no? Como para hacerle decoraciones. En cuanto a innovación, es chévere, ¿cierto? Pero, lo, pero no, se dan, no se dan cuenta que al activar este tipo de servicios, lo que están haciendo es para más rápido la batería haciendo que el nivel de, de batería sea menor, o sea que no va a trabajar en condiciones óptimas correcto es buena la aclaración este punto de vista porque realmente es así, entre más funciones tenga, más energía va a gastar y obviamente va a tener menos dificultades de arranque con toda la casi el 90% del de, de la potencia que, que se requiere para avanzar. Ahí vemos, cumpliendo casi la parte final, para ese que se quiere ahí, entrar de nuevo, un esfuerzo grande para terminar. Ahí vemos, ahí, este robot, Paybox, ahí viene, cumpliendo la parte final, un último esfuerzo, y llegó. Sí, señor, terminó. Vamos a ver qué tiempo, Javier. 1.37. 1.37. Un minuto. 1 :37. 37 Yo tengo 1.39, igual que Marcelo. 1.39, igual que Marcelo. 1.38, bueno. 37, 39. Entonces pues, mejor. Bueno 1.39 tengo yo ¿Nos quedaríamos con qué tiempo Juan David? Yo diría que lo promediamos 1.38 38 Bueno, listo, qué bien Entonces, eh, el puntaje Puntaje y nos confirmas Juan David ¿Cuánta? Estaba 120, jugando 122. 122 122 buen puntaje Bueno, Wanda. Listo, y al F4 al F4. Que ya sería el último, entonces. No, no, no faltaría Arandú. Ah, faltaría Arandú, faltaría, falta sí, señor. Arandú, sí, señor, así es correcto. Listo, ahí está en pantalla al F 4 no, avisa. ¿Listo? Estamos Listo, listos, bueno. A su señal, amigos. Uno, dos, bueno. ¿Cuándo? ¿Listo? 100%. Uy, ¿qué pasó ahí jueces? Perfecto. <risa> Listo. Bueno. 19. perfecto Javier. Tiempo. 19.5. 19.5. Marcelo. Eh, 19.3. 19.3. A ver, 19. Javier. O oh, Juan David, mejor. Juan David. No, si, sí, él ya dejó 19. Entonces quedamos con 19, ah, 19. Puntos, Segundos, perdón. Eso 19. nos daría 101 puntos más 100 de... Haber cumplido en la lista serían 101. Oiga, 101. ¿Cierto? Sí, está reñido, está reñido. Está interesante esto, vaya, la parte final. ¡Qué bien! Está emocionante esta actividad. Pues... Ahí estamos, como siempre, dando a todos nuestros participantes. Alf F4, tremendo tiempo, al igual que el puntaje que tiene en estos momentos. Y se viene el último de este grupo de cinco que están ya en, en la parte final. Vamos a ver. Que aparezca en La pantalla. Estamos hola, no, chicos de Paraguay. ¿Cuándo puedes en WhatsApp? ¿Ya? Yo no sé, bueno... Estoy... Ah, espero Espero lo que es, Lujo, de No, es eh, sí, eh, 201, eh, Marcelo, 201. Ah, bueno, ahora sí. Conocimos 201. Bueno, qué bien. ¿Es eh, la corrección? 200. Sí, sí, ellos, claro, hicieron, ellos hicieron 101 más 100 serían 201. 201, correcto. Listo, chicos de Paraguay. Bueno, Arandú. Se fue la ya pantalla. Está. Estamos, ya estamos. Se fue la señal. Eduardo está Eduardo, por ahí. No, Eduardo, ¿dónde está? ¿Estamos? Ah, se lo puede, Eduardo. ¿Ya estamos? Listo, chicos. Pues, ¿Estamos listos? Ya. Tres, dos, uno. Listo. Ahí, Ahí salió. salió. Los 40 sí, puntos. Marcelo. Sí, igual 40 puntos. 40 puntos. Arandú. Bueno, yo lo que quería decir era de Arandú. ¿A qué se debe a los amigos del Paraguay el nombre de Arandú? Bueno... La, el, el término Arandú está en guaraní. Arandú significa uh -huh. eh, ah, sabio, sabio, inteligente. Uh -huh. y el otro robot que es Yasu viene a ser como Luna es Luna, Yasu por eso eh, consultaba quería consultar de pronto con uno de, de pronto de contemporáneo conmigo como Eduardo porque aquí antes las radionovelas que se hacían aquí en Colombia, por ejemplo, yo no lo viví eso, en la época de los 60, 70 me comentaban a mí había un programa radial que se llamaba Arandú, el príncipe de la selva entonces, no sí. sé si, ten, si tenía algo que ver con lo, lo, lo, lo del personaje ese de la radionovela que se hacían en Colombia en la época de los 60-70. Entonces, precisamente por eso le quería preguntar de dónde surgió ese nombre de Arandú. Sí, es, es, está en Guaraní. Eh, sí, señor. Es Guaraní está. Arandú es sabio y el otro ya viene a ser una. Bueno, vale la. La, aquí estamos aprendiendo, aquí venimos a aprender. Nadie es el. Eh, creo que es importante estos conocimientos y estos aportes que hacen ustedes. Pues es importante recordar a todos y cada uno. Entonces, mientras que los jueces eh, hacen el, el balance de los puntajes definitivos de las tres sesiones que se hicieron, vamos a, a invitarlos para que se sigan vinculando y agradecimientos a todos los que hicieron parte de este gran evento que se ha desarrollado aquí en nuestro país Colombia y con la participación de, de países como México, igualmente de Perú, Ecuador, perdón, de Paraguay que tuvieron presente también como jueza tuvo la amiga Mayela de Uruguay pues y todos los que han estado le agradezco a Juan David por haberme tenido en cuenta, igualmente a eh, Ángel, a Eduardo, a todos los que hacen parte de este grupo eh, Robótica eh, Colombia y que los felicito de una manera poderosa porque sin duda alguna ustedes han hecho un esfuerzo eh, para seguir llevando esta... Ya este gran evento y que, bueno, para la, la, las próximas oportunidades se va a convertir en un evento ya de, de talla internacional y mundial y que eso es lo más importante. Y rociando eh, y pues to, tomando de roce con algunos de, de otros países que tienen, también tienen este mismo otro, de, estilo de, de, de la robótica. Es importante resaltar esto. Yo creo que a Juan David, a, a mismo eh, Eduardo, a el profesor Ángel el II y todos los que hacen parte de la red colombiana de robótica educativa los felicitamos y los seguimos eh, motivando a que sigan eh, trabajando con estos jóvenes con el semillero que hay no solamente en nuestro país Colombia sino en el mundo, porque este es el presente y el futuro de la robótica a nivel mundial así es papi Julio, muchas gracias Javi unas palabras para ya cerrar la transmisión. Listo, muchísimas gracias a cada uno de los participantes, y, y igual como lo, lo pude decir ayer, detrás de, de cada robot, no solamente están los niños, sino también están los tutores, están los profesores, están también las familias, entonces agradecido con cada uno de los que han participado y han hecho eso posible, ¿no? Y, y como lo dijeron al comienzo que se haya disfrutado, que se haya aprendido y nos vemos en una próxima bueno entonces eso es lo más importante eh, toda la participación de todos y cada uno de ustedes que fueron la parte activa para esta clase de eventos listo eh, en el podio quedó es Rey Team para Ajá. que quede claro, ¿no? Es rec team Eco Colegio y SignBot. Bot. No vamos a decir las posiciones, mañana, mañana en la premiación decimos las posiciones para dejar suspenso. en suspenso. En las posiciones de orden, eh, y pero la verdad es que fueron interesantes esta clase de, de robot, y sé que muchos de se prepararon para llegar al podio, pero bueno, solamente son tres los que hacen parte. De, de nuestro podio, y mañana en la, en la gran clausura eh, de este gran evento, pues, se pueda dar a conocer y felicitar a todos los profesores y a todos los ganadores que obtuvieron el esfuerzo y sacrificio que se, fue, se vio reflejado en cada uno de sus eh, participantes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hola chicos, para despedirme, primero que todo, quiero darle una felicitación a los ganadores y muchas gracias a los jueces por su, por su labor y, y a Luis Julio no y a todos los de la producción. Un abrazo. Vuelvo y les repito una cosa a todos los participantes. Todas las decisiones de los jueces son inapelables, lo que hayan dicho los jueces, eso fue para eso son los jueces, entonces un abrazo, gracias a los jueces por toda su labor y, y un abrazo a todos los equipos por haber participado Bueno Javier, también para ti Javier eh, igualmente para todos los jueces que hicieron un trabajo excepcional, Marcelo igualmente a Juan David y a César, de la producción espectacular César, siempre te felicito, igualmente a Javier a Alberto Carrillo que está por ahí, John Freddy también nos está enviando saludos y felicitaciones por esta labor que viene de usted. creo que se merecen un aplauso por la labor el esfuerzo que han hecho para llegar a cabo esta actividad que pues ser muchas gracias. gracias muchas gracias bueno, muchas gracias a ustedes. con ustedes felicitaciones. el equipo ¡Caú, caú, Febot de Bucaramanga. Felicitaciones sí, señor. Se les nota, se les nota, se les nota. La alegría de la gente de Bucaramanga. Bueno, muchas gracias a todos. Bendiciones. Eh, mañana en la clausura, ya saben. Estemos atentos a la información y a todos. Que Dios me los bendiga. Chaito, bendiciones para todos. Se despide su amigo de todos ustedes, Luis el Papi Julio, agradeciéndoles de esta gran oportunidad que me han brindado para compartir de esta hermosa labor de la robótica en nuestro país Colombia. Muchas gracias, bendiciones. Chaito.